Hola, soy Evelyn Sulca de Quiero Dulce y ahora vamos a decorar nuestra torta de lunares. Yo la rellené, la cubrí con manjar y está lista para ser forrada con fondant. Así que aquí tengo mi fondant que está cubierto para que no se reseque. Siempre cuando no lo estén usando debe estar cubierto para evitar que el aire eh, lo reseque. Bien, ahora lo que voy a hacer es estirarlo para cubrir esta torta. Voy a colocar un poquito de manteca hidrogenada a mi rodillo para que no se me pegue el fondant. Y esta superficie de la mesa la tengo espolvoreada con azúcar en polvo o azúcar impalpable. Empiezo a estirar. anterior vimos cómo había quedado por dentro esta torta aparte de estar esponjosita con ese diseño sorprendente de los lunares y ustedes los pueden hacer en los colores que prefieran podrían animarse también a hacer la torta no de vainilla sino de chocolate con unos lunares en diferentes tonos de rosado creo que esa torta quedaría muy muy bonita Entonces, vamos a seguir extendiendo nuestro fondant. No se olviden de que debemos girarlo y espolvorear azúcar para que no se nos pegue. Bien. Seguimos estirando. ¿Hasta cuándo debemos estirar? Bueno, primero debemos tomar la medida de nuestra torta de los eh, de los lados cuánto tiene de alto y el diámetro y sumamos esa medida y esa es eh, la medida que tenemos que estirar nuestro fundado a qué espesor a medio centímetro de espesor medio centímetro centímetro de grosor bien yo creo que ya Está lista esta torta para hacer borrada. Voy a traer la torta un poco más hacia mí para que me sea más fácil estirarla y lo que voy a hacer es levantar la masa con el rodillo e ir cubriendo mi taza. Estiro y pego a la torta con suavidad para que no se me formen pliegues. Estiro y pego. Vamos a ponerlo a este lado para que lo puedan ver mejor, estiro y pego, estiro y voy pegando a la torta y así no se nos va a formar ningún pie. Ahora yo voy a pasarle un alisador Lo tengo un poquito fuera de alcance Ah, perdón Aquí está Toda la cocina está llena de cosas de reposería Un poquito de azúcar y Esto me va a ayudar a que si hay alguna burbuja de aire con esto lo va a solucionar, así que lo pasamos bien, muy bien, y ahora con ayuda de un cortapisa o un cuchillito, ustedes van a retirar todo este excedente de masa que tenemos aquí, y miren cómo ha quedado la torta, perfectamente forrada. Y ahora vamos a retirar el fondant que nos sobró. ¿Podemos usar este fondant? Sí, podemos usarlo. Pero en este caso, si se nos ha quedado un poquito del relleno o de lo que hubiéramos utilizado para que el fondant se adhiera a la torta, en este caso manjar o dulce de leche, lo vamos a retirar. Eso sí, no lo vamos a utilizar. Así que simplemente esto lo retiramos, lo desechamos, y el resto del fondant, si sí, lo vamos a usar, a aquí vamos a ponerlo en un este plastiquito, siempre, y luego en un recipiente hermético lo vamos a guardar. Bien, ya la torta entonces la voy a pasar a un plato. Ya tengo el plato acá con un piso para poder pasarla. Estoy ayudando con una espátula. Ahora vamos a usar estos, eh, este fondant que he tenido de diferentes colores Yo lo voy a estirar y voy a hacer círculos ¿sí? Voy a cortar unos círculos para decorar todo alrededor de mi torta cubiertos con papel film y voy a estirar vamos a hacer círculos de todos estos colores que tenemos aquí ya que por dentro nuestra torta también tiene lunares vamos a seguir con el tema de los lunares y vamos a cortar de diferentes tamaños unos más chicos y unos más grandes para eso me ayudo de otro cortador de un tamaño más grande El que ya vamos a usar amasamos un poquito y estiramos esta es una torta de 20 centímetros de diámetro Está rellena con manjar y tiene el lindo detalle de los lunares dentro de la torre. y seguimos con todos los colores que tenemos por aquí ya estamos a dos colores de terminamos los lunares a ver. y luego los vamos a pegar en la torta vamos a hacer un ratito. ahora el verde. hemos terminado de hacer nuestros lunares y ahora vamos a acomodar un poquito por aquí vamos a traer la torta aquí para estar más cómodos y decorarla También voy a necesitar un pincel un pincel y voy a usar CMC que es un pegamento comestible está diluido en agua y con esto vamos a adherir estos lunares de fondant a la torta pongo un poquito en el lunar y voy pegando según crea conveniente no tiene un orden, simplemente vamos pegando los lunares como nos parezca mejor a ver, por aquí con todos estos colores la verdad que realza la torta le da vida nos va a quedar muy vistoso ¿Han visto qué sencillo que es? Este por encima. Aquí. Yes. A ver. vamos a ir cubriendo toda la torta de lunares Bien. aquí ya estoy terminando de aplicar estos lunares a la torta esta es una torta que como ya han visto no es nada complicado de hacer pero el resultado es un resultado sofisticado por fuera y por dentro ahora yo la voy a terminar con esta muñequita que ya les había comentado que se llama Peppa Pig y para ver cómo la hice pueden buscar el video de modelando en fondant al personaje de Peppa Pig ¿Bien? Lo que yo voy a hacer ahora es trasladarla a mi torta. Voy a poner un poco del pegamento comestible aquí en el centro de la torta. Y con una espátula la voy a levantar. Está. Y la voy a trasladar. Y aquí tenemos a nuestra muñequita, que es la estrella de la torta, bien? Ahí está nuestra torta terminada. Se ve muy bonita y espero que a mi pequeñita María Fernanda le guste también. Gracias, si te gustó no te olvides de compartir, suscribirte a nuestro canal, darnos me gusta